¿Qué tal amigos de la revista Ciencia ErgoZun? Los saluda Juan Alberto Hernández Martínez, estudiante investigador por parte del Instituto Tecnológico de visaba Los invito a leer el artículo Panorama General de la Programación Generativa. En este trabajo nos centraremos en hablar acerca de la automatización en el desarrollo de software. Un reto que es bastante difícil de corregir debido a la creciente diversidad tecnológica ocasionada principalmente por la inclusión de diferentes dominios y sobre todo al cumplimiento de nuevas necesidades por parte de los usuarios. Hablaremos acerca de un paradigma computacional que se encarga precisamente de tratar con todo este tipo de cuestiones, como lo es el paradigma de la programación generativa. Y para ello el artículo básicamente toma dos vertientes la primera de ellas es retomar todos esos conceptos básicos los objetivos, los fundamentos todo ese conjunto de reglas y de normas que rigen a este paradigma computacional y que lo convierten en una alternativa atractiva no solamente para automatizar el desarrollo de software sino para lograr que este desarrollo ya no sea únicamente para usuarios finales concretos sino para todo un sector de mercado cambiar esa visión de desarrollar únicamente para un usuario en particular y ahora tomar esa visión de desarrollar para cumplir con todo un sector de mercado producir para las masas hablaremos también acerca de todos esos detalles tecnológicos los desarrollos que se han llevado a cabo durante los años eh, mencionaremos por ahí algunos otros paradigmas que están inmersos en esta área y sobre todo daremos una primera aproximación de todo ese cúmulo de, de áreas, de todo ese cúmulo de contextos que es necesario conocer, al menos de manera superficial cada que nosotros queremos adoptar este paradigma generativo. Estoy seguro que encontrarán información valiosa. El artículo está orientado no solamente a estudiantes o a gente que está inmersa en el área de la computación, sino también a todas aquellas personas que son dueñas de alguna empresa, de alguna organización en particular, y que tienen cierta curiosidad o ese emprendimiento por abordar cuestiones tecnológicas. Estoy seguro que les va a gustar. Leanlo aquí en la revista Ciencia Ergosum. Saludos.